¿Cómo estás Libra? Felicidades, estamos en tu mes y muchos están ya cumpliendo años, ya cumplieron y están por cumplir, así como yo, festejemos nuestro mes con mucho amor, alegría, pastel, lo que tú quieras, regálate este tiempo para ti, y bien Libra, después de esta felicitación general que hemos hecho para ti, Quiero decirte dos cosas. Primero, puede ser que veas este cablecito blanco por ahí bailando por todos lados. Es una herramienta que estoy usando para que... Un micrófono para que puedas escuchar mi voz un poco más eh, clara, más nítida. Y bueno, mientras nos llega la bendición del micrófono inalámbrico, estamos utilizando este, por lo cual te pido que no le hagas caso a, a su bailar alegre por eh, el video. Y en segunda... Quiero decirte que este mes viene recargado de tu energía más, la energía escorpio, así que no te asustes por todo aquello que está moviéndose a tu alrededor, en tu vida, en tu interior, todo está siendo guiado por Dios, por el universo, el poder superior en el que tú creas y está siendo guiado para que te vayas a tu despertar espiritual y para que subas tu energía y vibres en, en total abundancia, en total... Eh, Paz, amor, tranquilidad, venimos recargados Libra, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo Porque esta época es una época muy buena para soltar viejos patrones, creencias que ya nos sirven Que ya están muy viejas como te lo dije hace un momento Y es momento de renovarnos Libra, quitarnos esas pieles viejas que ya solamente nos hacen sentir densos te pido que cierres tus ojitos, me regales una sonrisa de oreja a oreja. Me encanta verte sonreír, sentirte que sonríes. Y te pido, por favor, que abras tu corazón, tu alma, tu mente a esta energía superior, a este poder superior en el que creas, a las hadas, a los ángeles y a los arcángeles que en este momento nos acompañan. Para que a través de estas palabras, estos mensajes se manifiesten sean ellos quienes se comuniquen contigo, con tu alma, para que encuentres esa paz, esa tranquilidad, ese empuje, ese empoderamiento que, que requieres para aventurarte a la vida, para aventurarte a vivirla, a experimentarla, a saborearla, a saborear ese presente en el que estamos en estos momentos. Muchas gracias Libra y vamos a empezar con esta guía general para tu alma, para el mes de octubre. Sobre todo porque al ser este mes, nuestro mes, tienes en tu presente el 9 de oros de cabeza, en este mes que estamos recargados con energía de escorpio, tendemos a tomar decisiones, tomar distancia, ir a nuevos lugares, alejarnos un poquito del barullo, del ruido mental que nos genera estar... Eh, todo el tiempo pensando y pensando y pensando y nos toca empezar a ser, ser, ser, ser quienes realmente somos y por eso Libra anótate esta pregunta por favor porque esta pregunta ha sido canalizada y nos la han enviado a todos los seres humanos que tengan la oportunidad de ver este y los otros videos para los demás signos ok es muy importante que trabajes con esta pregunta todo este mes y me refiero a que trabajes a que te escuches y vayas contestando poco a poco, ¿ok? Y la pregunta es, Libra, ¿quién eres tú cuando estás libre de todas esas energías externas que te rodean? ¿Y a qué se refieren con esas energías externas? A todas esas etiquetas que te compraste, todas esas eh, falsas personalidades como el hijo de el estudiante de el abogado, la licenciada, la doctora, el ingeniero, todas esas etiquetas que te fuiste colgando como si fueran ropas y te invitan a desnudarte y a contestarte a ti mismo, a ti misma, ¿quién eres cuando no tienes nada de eso? Eso te va a permitir vivirte más alineado con... Mejores conexiones con alineaciones más positivas, más elevadas Tienes en tus resistencias La reina de espadas de cabeza En la recomendación tienes el 5 de oros de cabeza La recomendación para que cuando trasciendas Y poco a poco vayas eliminando estas resistencias Conectes con tu alma Esta carta del 5 de oros nos indica cómo es que vas a conectar con tu alma, ok, para que sigas evolucionando, sigas trascendiendo esos temas viejos que están, tienes a malequín, tienes al loquito, tienes esta esencia movida esta esencia del ser que pareciera infantil por un lado pero en realidad es, es una esencia bastante bastante ligerita para disfrutar la vida para moverte a lo largo de este transitar de la vida en un momento te lo voy a, de, a desmenuzar un poco más sin embargo me encanta que salga esta, esta carta eh, en la forma en como tú requieres trabajar y moverte porque tu esencia tu esencia Creativa, tu esencia apasionada es lo que hay que mostrar y mira se acaba de terminar la vela la vela rojita y eso nos da la pauta para que sí o sí te abras a lo nuevo puesto que en un momento más voy a abrir una vela nueva ábrete a lo nuevo ábrete a la aventura vamos a desarrollar un poco más esta lectura sin embargo bueno me encanta esa carta y finalmente para que puedas tú sanar y cómo vas a concluir este mes tienes el 8 de espadas de cabeza ok ahora te lo voy a poner aquí déjame ver si se ve de manera clara se ven completas y ¿sí? por aquí tenemos este cablecito pero bueno no le hagas caso lo voy a poner por acá trato de esconderlo a ver creo que ahí bueno no sigue saliendo ok a ver vamos a ver primero quiero decirte lo siguiente esta lectura es general por lo que puede o no ajustarse totalmente lo que aquí se dice, lo que aquí se transmite a tu vida, por lo tanto te pedimos que solo anotes aquello que resuena en tu alma en tu corazón lo que dices, ah sí eso me está sucediendo, ah sí así me estoy sintiendo, eso es lo que hay que anotar ok, lo demás hay que desecharlo por otro lado cuando tú veas cartas boca abajo, por ejemplo eh, ahorita en esta tirada tienes la mayor parte de las cartas boca abajo y para muchas personas eso significaría algo negativo algo de mal augurio lo estoy haciendo mal, me pinta mal, no en Dios sabiduría en realidad el sentido de las cartas es solamente para darte un panorama de cómo puedes o no estar experimentándote en la vida. El sentido que tú le des será el sentido de los resultados que recibas. Y en este caso me refiero a, si tú estás vibrando en una energía densa de miedo, de escasez, de no puedo, y eso te lo crees y ya te lo compraste y así te vives en la vida, por supuesto los resultados no van a ser nada satisfactorios. Si por otro lado tú te vives en esta esencia, en el amor, en la pasión, en creer en sí, en ti mismo, en saber que sí puedes y en saberte y conocerte y valorarte como hijo o hija de ese poder superior, los resultados que tú vas a experimentar a corto y largo plazo serán satisfactorios. Todo depende de ti. Esa es tu responsabilidad, ¿ok? Vamos a iniciar con este detalle. Después de este breve resumen y de esta breve plática, vamos a iniciar en tu presente. ¿Cómo es que estás vibrando? Con este presente te dicen, a ver, vamos a ver, Tienes el 9 de oros de cabeza. Los oros se refieren a toda aquella parte terrenal, material, ¿ok? En la que de repente nos movemos y... Dependiendo de la energía en la que vibres, desde el amor o desde el miedo, es el sentido que tú le vas a dar. Sin embargo, eh, este 9 de oros nos habla de la parte laboral. Y aquí te dicen, ante todos estos movimientos que se van a estar presentando, es muy importante que te muestres transparente, con respeto. ¿ok? Puesto que, Libra, de repente... Un Libra de repente siente que lo sabe todo y evita o bloquea como que las personas lleguen con sugerencias o con nuevas experiencias y como que quiere sabérselas de todas, todas y se, y se siente que todo lo sabe. Libra, es un muy buen momento el mes de octubre, siendo que es tu mes, regalar, darte como regalo un poco de humildad. Ok... Un poco de humildad porque puede ser que recibas comentarios eh, de relaciones, de, de trabajo, comentarios como, como estas críticas, ok, que de repente recibimos. Si bien es cierto, no a toda la gente eh, vamos a conectar de una manera fluida con ellas, también es muy importante que te abras a auto observarte, Libra, sobre aquellas... Eh, cuestiones, aquellas críticas que recibas, ¿ok? No te sientas atacado o atacada, no hay ataque. Solamente tómalo como un aprendizaje, como una remembranza de tu propia personalidad, de tu propio ser y revisa qué es lo que hay que modificar, si si está checando contigo esa crítica o esa o esa, o ese comentario, ¿no? ¿Y por qué te lo dicen Libra? Porque de repente somos un poquito altaneros Como Libra somos un poquito altaneros De repente somos ambiciosos De repente se nos bota la canica Y tendemos a ser falsos Como para tener un, un beneficio personal ¿Ok? Y aquí nos recomiendan Libra Primero, ser humilde Anótatelo Importante trabajar la humildad Importante revisar si esas acciones o esa forma de ser en la que te estás desenvolviendo en este mes viene del ego, o sea, del miedo a la escasez, miedo a no tener, miedo a no ser suficiente, miedo a que me quiten el trabajo, miedo, miedo, miedo, miedo, miedo por todos lados, o te estás moviendo desde el ser, y en este sentido, eh... dame un segundo, por ahí se nos apagó la música, y me encanta sentir que estamos acompañados de la naturaleza, de... Todo lo que podamos encontrar. Dame un segundo. Bueno, iniciará cuando sea su momento. Ah, ya inició, qué felicidad. Bueno, ya se atoró otra vez. Bueno, ok. Eh, te decía, cuando estás vibrando desde el ser, desde el amor, todo a tu alrededor fluye y se alinea hacia proyectos, ideas, eh, viajes, salidas, ok, en esta parte material y todo eso te genera paz, te genera gusto no sabes ni por dónde llega, pero te genera esta emoción de la vida ok, entonces aquí hay que checar bien desde dónde actúas en tu vida cotidiana ábrete, te dicen con, con este 9 de oros, ábrete a escuchar Ábrete a modificar aquello que haya que modificar, sé humilde, no seas altanero. reconoce que no sabes todo y está bien no saber todo. Imagínate si supieras todo lo que existe, qué aburrido sería, ¿no? Ya no habría nada más que descubrir, así que sé humilde y libra. Justamente la humildad te va a ayudar a soltar estas resistencias con la reina de espadas, estas resistencias a querer ser mejor, que eh, velo, ve, viéndolo como una resistencia a no querer fluir con la vida, sino a demostrar que eres un Dios y que todo lo puedes y que todo lo sabes, no suelta ya esa esas ganas de, de, de querer mostrar algo que no eres y muéstrate como, como si sí eres muéstrate humilde muéstrate leal a ti mismo suelta ya la avaricia, suelta esas ganas de ser altanero, de ser vengativo Libra, de repente de repente cuando estás en el ego no te quieres vengar de todo el mundo y en realidad eso es solamente una ilusión de tu mente que te dice que hay ataque Puesto que en el mundo espiritual Cuando ya estás en este despertar Y tú ya te, si tú estás viendo este video Ya te encuentras en ese despertar Requieres comprender que en la vida no hay ataque En la vida no existe eh, la persona que viene y te hace Y por tanto tú le tienes que hacer No En la vida, en el mundo espiritual Solamente se te presentan las situaciones para que te reencuentres, para que te remembres como un ser de luz, como un ser eh, espiritual y como parte de todo, ¿ok? Entonces, la recomendación que te hacen es suelta ya esas ganas de estar separado o esas ganas de estarte vengando o estar eh, queriendo tener más, más, más y más, sobre todo porque iniciaste con, con esta... Con esta energía materialista, material, perdón. Ok. Entonces suelta eso. Sé humilde, sé leal, sé transparente. Una vez que tú comprendas esto y empieces a, a trabajar en humildad, en, en, en lealtad contigo mismo, contigo misma, vas a conectar con tu alma con el 5 de oros. Este 5 de oros de cabeza. Representa justamente a que ya cuando tú conectas con tu alma, sueltas la necesidad de, de ambición, la necesidad de tener, tener, tener, tener a toda costa, te dedicas a vivirte en abundancia, a reconocer todo lo que ya tienes y lo puedes poner al servicio de los demás. Okay, y esto no quiere decir que te desvivas por los demás dejándote a un lado sino que generes esta conexión entre la abundancia que ya es para ti y el compartir con los demás es muy importante que sueltes esta ambición que de repente llega Y esto te va a llevar justamente a vivirte en esencia, a comprender que no todo en la vida es lo material, el tener más que otros para entonces sentirte que vales, sentirte reconocido reconocida, sino a vivirte en esta alegría, en esta pasión. Por eso te decía al inicio, me encanta que salga esta carta y que bueno que no salió a los Libra porque... Es momento de ser esencia, es momento de ser transparentes. Sí, ser responsables de nuestra vida. Y ser responsables es aceptar que todo lo que nosotros accionamos tiene un resultado. Ser responsable significa tener la capacidad de discernir entre una acción basada en el ego, desde el miedo y escasez, o una acción basada en el amor, en la abundancia, en el compartir, esa es nuestra responsabilidad Libra y está muy bonito cuando lo empiezas a practicar, lo empiezas a palpar te darás cuenta que no existe el ataque y que en realidad todo es una ilusión puesto que ya eres poseedor y merecedor de todos los derechos divinos, toda la abundancia divina y finalmente Libra cerramos con esta carta de 8 de espadas de cabeza y esta carta nos dice que con esta decisión de ser esencia te vas a quitar todo este estrés, toda esta densidad, toda esta energía densa que has adquirido por miedo y que de repente te agota. Soltar todas estas resistencias tendrán como resultado ¡ay! sentirte libre, sentirte como ¡ay! descanso, me siento en paz, me siento libre. Sobre todo Libra porque en esta energía, en este mes, vas a estar experimentando, vamos a estar experimentando diferentes momentos en los que hay que poner límites sanos, en los que hay a veces que alejarnos un poquito, tomar distancia, ok, tomar distancia de nuestros deseos egoicos y entonces conectar con esta esencia. Esto nos va a permitir estar más alineados y tener más y mejores conexiones con personas que sumen a nuestra vida. Es importante que te permitas sentir todo lo que viene, estas emociones, habrá momentos y habrá relaciones nuevas o personas que se acerquen de manera fugaz, cuya misión únicamente es mostrarte, mostrarnos que, que es aquello que hay que sanar aún en nosotros, Quiénes estamos siendo realmente y eso nos va a permitir acercarnos más a nuestra verdadera esencia, a romper con aquellas relaciones o con aquellas experiencias ilusorias y entonces dirigirnos a la trascendencia, dirigirnos a la paz, a quitarnos ese estrés, ese miedo, ok Libra, felicidades a todos los que cumplen años y ya cumplieron años en este mes, finales de septiembre también, Deseo con toda mi alma, y con todo mi corazón que hayas encontrado aquí una respuesta, una palabra que te genere paz. No te pierdas los siguientes videos que estamos ya preparando para ti acerca del dinero, del amor y del trabajo para este mes que viene bastante intenso, bastante interesante, activa la campanita para que te llegue la notificación en cuanto esté arriba, y no te lo pierdas, toma nota de todo lo que te resuene, libérate, libra, bendecido seas, gracias por estar.